A veces te busco, incluso te encuentro. A veces tu mano, tu aroma, tu aliento. A veces te miro, vacías el silencio. Invade tu sonrisa, envuelve el deseo. A veces tu alma, incluso tu cuerpo. Poema no escrito, amor que conservo. A veces te busco, incluso te encuentro. A veces te siento tan cerca, tan dentro. Te olvido incluso que eres un sueño a veces prohibido, a veces eterno, incluso imposible, incluso despierto, a veces el cielo, a veces infierno, a veces te busco, incluso no quiero, a veces te olvido, incluso lo intento, a veces te extraño, incluso te quiero.